Rompiendo Paradigmas, la resolución miscelánea fiscal y los anticipos de las reglas. En vivo con Antonio Aranda, Martín Rojas Tamayo, Enrique Corona, Pepe Soto y Efraín Salvador Miramón. No te lo pierdas, en breve comenzamos.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 Sean bienvenidos a un capítulo más de Rompiendo Paradigmas. Y bien, pues aquí con mi estimado Martín Rojas Tamayo, ¿qué tal? ¿Cómo estás en este episodio 12 de la temporada 2, mi estimado Martín? Muy buenas noches, allá donde hace frío. ¿Qué hay, mi estimado Astro paradigmáticos Buenas noches, bienvenidos en esta noche fría de, ¿cómo decía la canción, de claros luceros. Se, se siente el frío aquí muy fuerte retejuerte, retejuerte, fuerte, hasta parece diciembre, no. Pero ya estamos entrando en la recta final del año y un episodio más, que bueno que pues se están conectando y los que no se han conectado, ¿qué están esperando? Compartan, por favor, en redes sociales para que llegamos a más gente y podamos relajarnos mitad de semana para bajarle un poquito al estrés, ¿no, mi estimado Astro? Muchísimas gracias, así es, así es, mi estimado Martín, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y bien, pues... Vamos, eh, con mi estimado Enrique Corona, allá en la capital del aguacate, Uruapa, Michoacán. Pues mira, propiamente como dices, ahorita es la capital mundial del aguacate, y precisamente estamos llenos de aguacate a todo lo que da, por todo lo que es diciembre y enero, se corta cantidades, y ahorita que el precio está alto, ¡guau! Wow. Lo vemos en todos los empaques, en todos los vehículos de carga, menos en nuestras mesas. Ahí <risa> todavía no llega porque todo sale para exportación, pero bueno, por aquí estamos. Buenas noches, bienvenidos a Rompiendo Paradigmas. Vamos a analizar muchas disposiciones, reglas y cómo nos traen con proyectos, anteproyectos y demás. Entonces, el aguacate sí es de esta temporada. Ahorita, al fin de año, sí hay un corte, un corte vale. muy fuerte. Acuérdate que es por temporada, una parte se empieza a costar de agosto, perdón, agosto a diciembre, pero lo más fuerte, diciembre, enero, eh, lo que es abril, mayo y junio baja mucho, y el resto del año sí está más, más, más mediano. pero ahorita diciembre. Mejor, eh, Perfecto, mi estimado Efraín, Salvador Miramón, que apenas fue su cumpleaños, felicidades, por favor, las mañanitas, te las cantamos a ti, bienvenido, mi estimado Efraín. ¿Qué se siente? ¿Ya cuántos? ¿Cuántos? Llegó la mayoría de edad, ¿no? Ándale, exactamente, ya me tengo que inscribir al RFC, según ¿Sí? es lo que estuve leyendo en las reformas fiscales. ¿no? Acabó la <risa> se acabó la fiesta. Se acabó la fiesta. Así es, muchísimas gracias por la invitación a Rompiendo Paradigmas <risa> en, esta, en esta segunda temporada. Pues la verdad que Un gustazo estar compartiendo con ustedes, mis queridos amigos. Y bueno, pues... Eh, estaremos checando lo que comenta aquí que no esta cuestión de las reglas misceláneas y pues ya veré ya veré qué me depara para el 2022 esa cuestión de inscribirme al RBC y hacer el trámite que la firma electrónica ya me comentaba ahí mi contador que va a haber este esta toma de huellas dactilares no como si estuvieras entrando al reclusorio entonces <risa> cuestiones por el estilo que vaya preparando psicológicamente no pero que no, no pasa nada nada más es una cuestión ahí de tener un mayor control, según me explicaron, pero pues ya estamos aquí listísimos para compartir con nuestros queridos amigos. Perfecto, pues aquí Georgina Nungaray, que nos da buenas noches, ojalá nos puedan replicar, amigos que nos están viendo, y desde dónde se conectan, por aquí Teodoro Guerrero Torres, nos dice buenas noches, saludos desde León, Guanajuato, su saludote, mi estimado Teodoro Guerrero Torres, desde aquí, desde el Estado de México, para hacer más preciso te cama que estamos muy cerca de lo que hoy va a ser pues esa intención del aeropuerto y digo intención porque pues vamos a ver si vuela algo no este hoy hoy cayeron eh, de hecho las acciones por ahí de una empresa eh, con avioncitos no de, de Aeroméxico eh, debido a que pues ya les les, les pusieron candado al, al, a volar en cielos mexicanos eh, en el caso de Estados Unidos no lo ve viable no ya lo dijo, le bajó la calificación, le bajó la calificación que, que teníamos. Esto afectó sin lugar a dudas la bolsa en el caso para esta empresa que disminuyó sus precios en acciones, en la bolsa mexicana de valores. Y bueno, pues tuvo, tuvo una caída. Yo pienso que va a tener un levantamiento seguramente, esperamos a, a, a este, en estos meses, y pues a comprar acciones de esa empresa porque pues hoy se cayó, pues tal vez mañana se levante. no Pero bueno, algo que nos trae aquí, mis estimados amigos, la resolución miscelánea fiscal pero también sus versiones anticipadas, Enrique, y la otra vez preguntaba al Pepe Soto que ahorita no está porque dijo que tenía un vuelo, que no sé qué, que, este, que tenía que salir ahorita a volar a no sé dónde. Sin embargo, él era el que preguntaba qué es una versión anticipada de la resolución miscelánea y tú le respondías, mi estimado Enrique, dinos, ¿qué entendemos con esta versión anticipada? ¿Cuántas existen? ¿Por qué se dan? ¿Y para qué chingados sirven? ¿Y con qué Oye, se compren? Perdón, Toño, antes de eso, ¿no? ¿Qué caramba es la resolución miscelana? Bueno, sí. Porque digo, yo, la verdad yo ya estoy desconcertado. Yo me acuerdo cuando salió que eran unas facilidades para los contribuyentes, no hacer o sea, algo más fácil, ¿no? O sea, el fast track, lo que se les olvidó. Y me decían por ahí, pues te genera algún beneficio, ¿no? Facilidad, pero no obligaciones. Yo me acuerdo en aquel inicio, ¿no? Y ahorita ya dicen que hay una cláusula habilitante, y ahora ya son más reglas, y que con la reforma fiscal todo quedó eh, mal embonado, se les peló ahí al becario, se le, pesó, se le pasó este hacer algunas cosas, que ahorita estamos esperando la resolución misilandia para ver cómo va a tributar el, el, el régimen. ¿Cómo le llaman ustedes? P o qué era? ¿Régimen sin bueno, no, hay que... confianza, de confianza, confianza, confianza, confianza. No, no, no, el que apenas pusieron ahí en de eh, ya hasta le pusieron otras dos letras, ¿no? ¿Qué son? El recicón. Ándale, ya hasta parece No, no, no el rico, el, el, el recicomo, ¿cómo? El, recic el recipomo, güey. El recipomo, bueno, nada más Pero no se tan mal. Sí, sí, sí. Ayúdame a entender qué es eso de la resolución miceliana, neta, ya las obligaciones, viene a corregir la ley y son beneficios. ¿o ¿Qué más debemos entender por resolución micelana fiscal? Sí, mira, vale, la resolución eh, miceliana eh, fiscal vale. viene desde el siglo pasado. O sea, estamos hablando desde tiempos legionarios cuando siempre a finales de año estábamos esperando la resolución miscelánea porque en esencia nos decían que ahí venían facilidades, beneficios adicionales a los establecidos en ley. Y desde entonces los esperábamos con aquella emoción. Te Estoy hablando que, por ejemplo, nos decían hay declaraciones mensuales para todos y salía un beneficio en la miscelánea para que fueran semestrales. Había un beneficio que salía que declaráramos el día 17 y en la miscelánea decía que nos esperáramos unos días más. Entonces era una alegría, era un gusto ver la miscelánea porque venían ciertos beneficios adicionales a los ya establecidos en ley y que evidentemente nos iban a dejar la posibilidad de decir, híjole, no me gusta lo que dice la ley pero ahora que salga la miscelánea voy a explicarme un poquito más cómo aplicar. ¿Cuál fue el problema? Te estoy hablando desde... <coughs> Prácticamente este siglo empezaron a salir eso que acaba de decir el maestro Martín. Cláusulas habilitantes. Cláusulas habilitantes. ¿Cuál era el problema? Cuando tú querías saber el cómo, nada más decía, conforme a las reglas de carácter general. Y empezaron a salir una y otra y otra disposición que decía, vas a cumplir, vas a hacer esto conforme a las reglas de carácter general. Y de pronto salió cada... Ah, me encanta. A, a, amigo Efraín, ¿te acuerdas por ahí de la del 31 del código? Donde decía, se va a presentar una declaración en un formato. Y no sabías ni qué che declaración, ni cuál che formato. Pero decía, conforme a las reglas de carácter general. ¿Sí recuerdas esa reglita o ese artículo del código, Efraín? Sí, por supuesto, por supuesto que sí. Y ese era el tema con, con la resolución miscelánea, ¿no? Venía a tratar de aclararnos, de darnos algunas pautas de cómo poder eh, comprender la ley fiscal, ¿no? Y fíjate que, que en ese tema, mi estimado Quique, yo lo observo la resolución miscelánea de la siguiente forma. A mí me ha ayudado ya después de que empieza estos temas, como que empiezan a haber ciertas modificaciones en torno a la resolución miscelánea desde la perspectiva de la propia autoridad. Entonces, yo he ido cambiando la, la forma de verla. Y yo digo, bueno, mi estimado Martín tiene una interpretación de las normas fiscales. Eh, eh, nuestro querido astronauta también tiene una forma de interpretar las disposiciones y por supuesto tú, mi estimado Quique tienes tu particular forma de, de interpretarlas. Pero la autoridad, desde mi perspectiva, también tiene su forma de interpretar esas normas y para mí eso es la resolución miscelánea, es como la autoridad señalase esto es lo que yo entiendo de lo que tiene que hacer respecto de del respecto de las disposiciones fiscales no por ejemplo cuando señala eh, vales de despensa en modelos electrónicos ahí la fracción el 27 fracción décimo y luego la resolución miscelánea establecía no eh, se entenderá por monedero electrónico por vales de despensa monedero electrónicos eh, decía nuestra o decía su señalaba la forma en la que debería de comprenderse, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo lo que comienzo a observar es como una especie como de unificación de estas reglas eh, para efectos. Muchas veces pensamos que es para el contribuyente, y yo lo entiendo, es para la propia autoridad, y que da a conocer al contribuyente la forma en la cual la autoridad está interpretando la norma. ¿Qué es lo, qué es lo que sucede muy común, por ejemplo, y no está nuestro querido Pepe pero ¿qué es lo que sucede muy común en el seguro social? Eh, tú acudes a una subdelegación, por ejemplo, y te hacen válido, por llamarlo así, voy a hacer un ejemplo extremo, pero nos ayudará a, a, a darle pauta, eh, te aceptan como válido, como identificación oficial el pasaporte. Pero vas a otra subdelegación y te dicen, no, aquí no vale el pasaporte, aquí vale el INE. Y vas a otra subdelegación y te dicen, no, aquí ni el pasaporte ni el INE. Necesito ver su licencia de conducir, ¿no? y en cada subdelegación tiene su propio criterio entonces como que la resolución miscelánea para efectos del servicio de administración tributaria unifica el criterio de todas las administraciones no entonces es válido el pasaporte el ine la cédula profesional como un medio de identificación de tal forma que cuando nos presentamos ante cualquier administración desconcentrada jurídica eh, de atención de recaudación o de atención al contribuyente pues el el medio de identificación pues no puede ser rechazado, no porque no queda como a criterio de cada una de las administraciones. Entonces, como que eh, si el SAT fuera una, eh, una empresa, por llamarlo de alguna manera, serían todas sus políticas que hay de manera interna. Entonces, pues eh, lo, lo, lo único que no puede hacer la autoridad es señalar cargas cuando se refiere al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa, ¿no? Conforme al 33, fracción primera, inciso G del Código Fiscal de la Federación, ¿no? Y entonces, no me pueden modificar aspectos fundamentales de la, de, de la base tributaria, pero sí en relación a la comunicación que pudiésemos tener entre el gobernado y la autoridad, ¿no? Entonces, es también otra forma de observar esta... Eh, resolución miscelánea, pero pues también tenemos un gran problema con los famosos anteproyectos, ¿no? Mis queridos amigos, esa cuestión de que ya salió el anteproyecto de la resolución miscelánea y luego viene el segundo, el tercero, el cuarto y pues yo creo que no hay un tope, no No sé si alguno haya leído si existe algún tope para los anteproyectos o algún mecanismo en el cual ya sea obligatorio tenerlo que publicar en el Diario Oficial de la Federación, ¿no? Entonces, ah. pues, esa es la perspectiva que yo tengo respecto de la resolución miscelánea en sí, ¿no? Ay, Efraín, habla re bonito, me cae, hasta le pones así sabor, dices es el artículo, la fracción, ya me recordaste un amigo por ahí en las redes sociales que habla, tu nombre, nombre, este, mi estimado Martín, ¿qué piensas de las anticipadas? Oye, es eso como decir, ahí te va, ahí te va, échale un ojo, y ya cuando te las aprendas, ¿qué crees? Te cambio otra vez. <ríe> o ¿y ya que vas a la tercera, ya le entendí la tercera, como decía, Pepe, oye, ¿cómo las debo entender? ¿Cómo las debo interpretar? Se juntan como los larines, una sustituye al otro, porque incluso he visto, ¿no? Cuando bajan la resolución, y se la ya ha publicado el día oficial fuera del anteproyecto, y si yo ahora, ¿cuál uso? ¿La primera, la segunda, la tercera, junto todas hago un resumen o qué carambas hago? Pero el anteproyecto, ahora entiendo por ahí que había, no me acuerdo, si, no sé si estoy bien, que si, con que salga en la página del SAT, como que ya es oficial, ¿no? Si ya pasa en WhatsApp, pues que, que, pa, que aparezca en la página del SAT, pues ya es casi casi oficial, ¿no? Pero, ¿cuál es la intención del anteproyecto? ¿Que empecemos a estudiar, que nos den chance de hacer cursos para conocer la miscelánea o qué ¿Es como un trascendido oficial o, o, o qué? ¿Qué, qué cu ¿cuántas...? Eh, veces sacaron para carta aporte para complemento carta aporte es decir cuántas versiones anticipadas han movido modificado cómo se va a expedir el comprobante Seis. Seis. seis y, y deja de las seis, y ya vamos a la versión 2.1 <ríe> hoy me hablaron los de mi programa de, de que me venden la carta aporte y les había dicho que me vendieron la versión 1 la semana pasada leí que estaban vendiendo la versión 2, hoy salió sí, la 2.1 1 oh, oh, Perdón, este, acabo de ver un fantasma, vi un fantasma. Ah, miren, va llegando Pepe Soto, dejen que lo cuadre, pero pues ya, ya aquí ya apareció en cámara. Me Pepe Soto, tienes audio adelante, ¿dónde estás? ¿Desde dónde te vemos? No, ya me, ya me descuadraron, aguántame, deja que sí. te empiecen a cuadrar, Pepe, porque ya sabes que producción, pues y ahora agarraste de vacaciones al buen Erubiel, tenemos al Emanuel, entonces, lo que se me. Oye, o sea, los cables. A, a, al fondo se ve un tubo, ¿no? ¿Dónde estás, Pepe? ¿En qué antro estás? ¿Dónde te alcanzamos? No le pongan audio, por favor. Está en el IMSS, güey. Está haciendo un trámite. Ya lo dejaron adentro. Eh. Ah, en <risa> el IMSS. Está en el baño. Sí, sí, sí. Pepe, micro, micro, lo tienes cerrado. O ya tienes ah. tantas cubrebocas <risa> que... Abre tu micro, Pepe. Pepe, Pepe? Se, nos fue. Pepe. se congeló. Se sí, me hace que controló, el, Ya nos escuchan. Lo agarró la Guardia Nacional. No traía carta aporte, güey. No, <ríe> <nada>. <ríe> y ahí llevamos. Su, su y sus cacahuates, ¿no? Se me hace que no llevaba carta aporte los cacahuates. Ándale, no lleva carta aporte los cacahuates. También hay que llevar carta aporte por los cacahuates, Pepe, no puedes transitar así nada más. Si vas por carretera federal. Probando, sí, probando. Sí, no. Ahora sí, pruébele, Pepe, adelante, cambio. No, pues en el IMSS también hasta ahí? la señal se roban, güey. ¿Sí? Uh -huh. oh, todo, todo hay que robarse aquí. A ver, ¿no? ¿Ya, ¿ya nos escuchas, Pepe? Sí, yo sí los escucho, no sé si ustedes... A mí. Pues de repente... Ahora sí, estamos hablando de tus anticipadas. Se pierde aquí la señal con Pepe Soto. Es que bueno, si me... Oye, ¿en qué aeropuerto está...? Eh, no es el aeropuerto, que es el INSEC, lo dejaron adentro, estaba haciendo un trámite seguramente. Ah, se quedó dormido en el baño como siempre. Sí, no sé te digo. Ah, ok, ok. ¿Le ha pasado? Ah, bueno. ¿No, ¿no les ha pasado, no, verdad? No, no, no. Pues, pues creo, pues, creo que, que, que Pepe Soto no va a estar escuchándolo porque hablar pues como que no se le da, ya lo dejaron mudo. No, y trae doble alta, menos. Luego trae doble alta, sí, está cañón. Un saludo. Bueno, yo nada no más pasado aquí a saludarlos. No bueno, los podré acompañar, así que nos vemos en la próxima. Oye, Saludos, ¿de qué es tu cubreboca? ¿De un murciélago? <risa> Cuídate, Pepe. Cuídate, Pepe. Cuídate, bueno. Pepe. Pues, Pepe se, te. Seguimos aquí este, charlando. Producción, ahí ya, Pepe, se nos fue porque pues al final nada más puede escuchar. Bueno, regresando, Enrique, entonces, ¿cuál es la intención? Perdón, no, mi güey, ¿cuál es la intención de estos anteproyectos de ahora te la modifico, ahora te la cambio? Y bueno, lo que te dije en la pasada ya no aplica en esta nueva regla. ¿no? ¿Cómo hacerle caso a lo que dice Martín? Hago un resumen, güey. Me espero a que publiquen la oficial realmente. ¿no? Ahorita todo el mundo está vuelto más este, haciendo con lo de complemento Carta cartaporte, que dice el SAT que en su página de internet no se va a timbrar. ¿Tendría la obligación, mi estimado Efraín? Ahorita tenemos la palabra, pero tendría la obligación de tener el software para implementar complemento Carta cartaporte y ya lo deberían de tener. No sé ustedes, en una de sus anticipadas, habían anticipado, ¿no?, que ya para el primero de diciembre, bueno, es una fase prueba, que ya ibas a poder meterte ahí en el SAT y timbrarlo, no está, y ahora les dejan a los PACS, pues esta intención, bueno, bueno mejor dicho, les dejan la responsabilidad de que ellos, pues, eh, realicen esta... esta negocio. negocio. No, no, ya no sé si es negocio, no creo que sea negocio, ¿eh? la, la cuenta, la, pero perdón, perdón, este gobierno no creo que vea eso como negocio, más bien, luego ya están haciendo las cosas al chilazo, le llamo yo, ¿no? Al pues ah. como vaya saliendo. O sea, ¿qué es peor, ser conejo o ser ladrón? Ser conejo, no, bueno, ya no sé, ya no, no sé no, a O de la conejada sale, sale un business, ¿no? Lo que están vendiendo son los packs, por lo que dice este Enrique, ¿no? Pues desde hace rato los está crucificando desde la, desde la emisión pasada, Enrique. Ay, y Arriba, pero, se me hace que no le dieron su... No se mocharon contigo aquí, qué? No, ni le dieron su calendario, su bolsita. No, ¡Ah, venía. qué pero. Está como qué... los que me prometieron, por ahí una sudadera, nada. Aquí aquí están, Ah, qué bueno que lo acabas de decir, amigos de, de las redes sociales. Vamos el día de hoy a dar esta sudadera de Rompiendo Paradigmas, que la vamos a mandar. Ahorita vamos a hacer la pregunta, la pregunta para ganar esta sudadera de Rompiendo Paradigmas. Bueno, van a ser dos sudaderas, y ahorita decimos quién se las gana, cuáles son las preguntas. Entonces, no se vayan, ojalá y nos puedan replicar en más lugares para llegar a más contadores. Antes de que te dé la palabra, mi estimado Enrique, vamos aquí con los saludos de las redes sociales, Gus Gómez, que ya está con nosotros, Georgina, eh, Tino, por aquí Corazón de Luna García, dice, yo ya no puedo dormir, ¿no? Me imagino que por estas versiones anticipadas, para estar revisando la página del SAT, a ver qué otra cosa cambian, Mireya López, buenas noches, eh, Familia Census, Corazón de Luna García, este, más bien siento que la miscelánea fiscal es un compendio de los pecados que nos lleva al infierno, ¿no? Ah, <risa> los los, los renglones torcidos del demonio. ¿eh? Sí, me cae. Sol Pantoja nos manda 100, 100 estrellas. Muchas gracias, Sol Pantoja. Muchas, muchas gracias. Te mandamos un abrazote de parte de todo Rompiendo Paradigmas. Eh, Margarita Rodríguez, yo yo ya quiero una sudadera. Bueno, ahorita vamos a decir cómo se las vamos a regalar. Adrián Miri Martínez, saludos y bendiciones a todos desde Mexicali. Sol Pantoja, gracias, gracias, por favor. Eh, Julio García, buenas noches, maestros. Eh, Margarita Rodríguez, saludos desde Cuernavaca. Saludos, mi estimada Margarita Cel. Buenas noches. Eh, bien, pues entonces, Enrique, ¿qué vamos a hacer con estas anticipadas? Mira, el problema de las anticipadas es que quedan tan en la mente de la gente que no puedes creer que sigan hablando de anticipadas. Me explico. Fueron seis versiones anticipadas de la tercera resolución. Como dijo mi amigo Efraín, no hay límite. O sea, bien pudieran irse hasta la quinceava y no pasaba nada. ¿Cuál fue el problema? Cuando salió la primera versión anticipada, había una sola regla de la carta porte. Una. Por ahí en la cuarta, rum, hacen el desloce. Y hacen ocho reglas que hablan de la carta porte. Uf. Luego, el problema tal vez no es ese. ¿Sabes cuál es? Que conjuntamente con eso, modifican las guías, modifican los catálogos, modifican preguntas y respuestas. Entonces, para mí es verdaderamente catastrófico que este asunto de los anteproyectos, cuando yo tuve la fortuna de meterme a ver a mi competencia, que estaba dando un curso de este tema, lo escucho diciendo, es que en la versión anticipada de la tercera resolución de modificaciones, que levanto la mano y le digo, amigo, ya no es anticipada. Sí, sí es anticipada. Digo, no, ya la publicaron en el diario oficial. En el momento que la segunda, tercera, quinta, la que tú quieras, cae en el diario oficial, es oficial. Ya no debemos de llamarla Quinta versión anticipada, segunda anticipada, no, le quitamos el apelativo y ya nada más se llama tercera resolución de modificaciones. Y ya. Y veo a varios amigos que están dando pláticas gratis y cobradas y demás, diciendo, en la tercera resolución anticipada, en su sexto anteproyecto, digo, quita el apelativo, ya no es el sexto anteproyecto, ya nada más se llama tercera resolución de modificaciones, porque ya salió publicada en el diario oficial. Y como tal te, ya tenemos que hacerle caso. ¿Cuál es el problema? Ya te lo dije, porque aparte de estar cambiando las versiones anticipadas, las guías no están reguladas, los catálogos no están regulados. Y al decir que no están regulados, tú puedes decirme, ¿cuándo salió la tercera o la sexta o la quinta versión anticipada de los catálogos? ¿Han salido? 200 mil veces el catálogo y lo han modificado y lo han modificado. Ya modificaron el, los nodos para que dejen de ser condicionales y otros obligatorios. Ejemplo, carta aporte. Cuando empezamos, había que capturar nombre del chofer, RFC del chofer y su licencia, además de su domicilio. Luego cambian el nodo, ya no se ocupa el domicilio. Luego cambian el nodo, ya no se ocupa el nombre. Nada más ocupa el RFC y el número de licencia. Y ahora en la última versión del nodo, ¿qué crees? La licencia es opcional. ¿Y cuál es el peor escenario? Vehículo de carga ligera. Imagínate, Toño, hoy platiqué con alguien de este asunto de la carta porte y me dice, para llevar la mercancía a mi cliente, estoy hablándote Uruapan, Puerto Lázaro, Cárdenas, pues a veces generalmente lo hacemos así. De rapidito, y de pronto le digo, Pedrito, psst, lánzate, lo cargan, le hacen la carta aporte, y de pronto al Pedrito le dan ganas de, y se baja al baño, y ya cuando sale de ahí, le dice a, oye, tú maneja, ¿no? Otro que va con él, que le va a ayudar a descargar, y el otro maneja, chas, ya valió la carta aporte, porque el chofer ya es otro, bueno, Déjame, te digo Enrique, también ¿quién la va a revisar y si va a revisar todos si, y cada, o sea, va a ir palomeando uno por uno de los campos o de los nodos, güey? Está medio medio complejo o, o no, mi estimado Efraín? Pero regresando un poco más al tema de las anticipadas. ¿Cómo ves? Eh, ¿Nos tenemos que esperar qué tanto hacerle caso a los anteproyectos, mi estimado Efraín? ¿Qué tanto hacerles caso, güey? Gente que comentaba algo bien cierto, mi estimado Quique, y es lo que también ha generado tanta confusión, ¿no? En el sentido de, de... Ya aparece en la página del SAT y lo damos con una fe ciega de que va a ser lo que se tiene que aplicar, ¿no? Entonces, eh, nos, anteriormente... Esto, esto de las versiones anticipadas tiene mucho que ver con la cuestión tecnológica, el Internet, la página... Pero, se un tantito. Si fíjate que ya nada más alguien escribe algo en WhatsApp y porque es tal persona y lo empieza a replicar, ya todo el mundo anda diciendo que ya es real. Es correcto, es correcto, por eso hay que, hay que tener mucho cuidado. Al final, todos seres, somos seres humanos, nos podemos equivocar en cualquier circunstancia, podemos tener Pero una, no una falsa apreciación. No. Que no se ha equivocado, perdónanos, perdónanos. ¿no? A ver, ya, ya vas a empezar a criticarlo otra vez, diciendo <risa> <risa> perdón al... al... La vez pasada. Que nos perdone, güey, ya. ¿Alguien quiere sí, café? Sí, ¿verdad? Sí, cierto, sí, cierto. Astro. Tienes razón. Sí, sí, sí. Eh, y, y en este sentido, eh, vamos, hace, hace varios ayeres no existía esa de las versiones anticipadas, ¿eh? O sea, allá por el año del 98, 99, si no me equivoco, mi estimado, eh, ta, tal vez tú no te acuerdas, mi estimado astronauta, pero existieron hasta la 37 ava modificación a la resolución miscelánea publicada en el Diario Oficial de la Federación, casi a la cuadragésima modificación. Es decir, si vamos viendo cada versión anticipada que van teniendo la, la autoridad dentro de la página del SAT, pues estamos llegando casi a las 40, 45. La idea, de una, la idea que, que se dio con una versión anticipada es, eh, eh, tomando el comentario de, de mi querido Martín, es generar un beneficio al contribuyente, como por ejemplo, ¿no? Eh, que tú tendrías que realizar un trámite de manera presencial ante la autoridad, entonces a lo mejor en la versión anticipada te daba el beneficio de que lo pudieses hacer a través de internet, a través de algún mecanismo, buzón tributario, este, mi portal, etc. Entonces era más sencillo, te generaba una facilidad. Entonces nosotros, eh, yo, yo, yo soy de la idea de tener que distinguir si dentro de la, del anteproyecto existen, por decirlo así, cargas, obligaciones que tengo que cumplir o bien beneficios. El artículo 30 del código establece que la autoridad tiene que publicar sus formatos, sus herramientas electrónicas, 30 días antes, un mes antes de que comience su vigencia, ¿no? Ok, entonces. La carta aporte, por ejemplo, el, el tema que está tocando Quique, eh, eh, la carta aporte, ¿qué es? Es una obligación para mí que le tengo que adjuntar un complemento. Entonces, esa obligación tiene que estar por lo menos bien establecida ya en la página 30 días antes. Si no lo está, en consecuencia, no puede ser aplicable. Yo soy de la idea que mientras obligaciones que otorgue la versión anticipada no estén publicadas en el diario oficial de la federación, no pueden surtir efectos legales porque solamente van a generar beneficios los anteproyectos. Vuelvo a esto, si el anteproyecto me, me, me genera una facilidad, en lugar de acercarme de manera presencial, lo puede hacer de manera virtual, entonces esa es una facilidad, la tomo desde el anteproyecto. Pero cuando se trata de una obligación yo soy de la idea, mientras no esté publicada en el diario oficial de la federación, no tiene ningún sentido. Carta aporte debería estar publicada todo dentro del diario oficial de la federación, ¿no? Para surtir sus efectos jurídicos de obligación. Adelante, Toño. Ahora, una regla de carácter general te puede obligar, güey. ¿eh? Fíjate que, que entramos en una discusión muy interesante, porque el 33 de código, que es la fuente de esto, señala no puede establecer cargas sobre sujeto, objeto, base, tasa o tarifa. Sobre esos temas no hay obligaciones, no hay cargas. Pero entonces quedan otros, otros temas que no tienen que ver con ello y en los cuales pudiéramos establecer algún tipo de cargas, como por ejemplo, cuando se cambió del formato de devoluciones del 32, que era en papel, y se dijo, lo siento, ya no se va a hacer en papel. Ahora se tiene que hacer a través de mi portal y después se dijo no a través de mi portal no ahora se va a hacer a través de buzón tributario esa es una carga al final pero eh, no se trata ni del sujeto ni del objeto ni la base ni la tasa la tarifa esto de la carta porte también es una obligación no es un complemento que, sí, que lo, si yo lo yo observamos bueno se trata del comprobante fiscal no estamos hablando del sujeto objeto base tasa o tarifa entonces la autoridad dice sobre este tema sí te podría obligar no porque no estamos tocando los otros temas protegidos. Y en ese sentido, decimos, bueno, si me vas a obligar que sea publicado en el Día Oficial de la Federación, yo no estoy peleado con que me lo me obligues a esos temas, pero mi, para mí no puede tener vigencia un acto de autoridad si no está publicado en el diario Oficial de la Federación. Ahora, Efra, eh, Martín, ¿y qué onda con las preguntas y respuestas? Porque ahora ya las están tomando... Como si fueran fuente, casi, casi fuente del derecho. Preguntas frecuentes, ¿no? Luego ¿Pregunta? le dicen, luego les, se los enseñan en las escuelas, ¿no? Como vimos en la mañana. Sí, sí, En las escuelas y ya no están vigentes. Qué bueno, qué bueno que tomas ese, ese, ese. ¿Cómo se te ocurre llamar a preguntas y respuestas? Se llama criterios de la autoridad. Ah, ok. Perdón, perdón, perdón, perdón por verme tan, tan básico, disculpe. Fíjense que el día de hoy hice una pregunta, por ahí un estudiante me mandó, oiga, este, si a mí me arrendan algo para que yo les dé un servicio de llevarlos y traerlos, este, acierto, a personal, eh, ¿tengo que me tiene que retener esta persona moral el 6%? No, yo decía, bueno, ¿y de dónde lo sacó? ¿No? Yo quise ir más allá porque la respuesta era no, pero decía, bueno, ¿y quién te lo dijo? ¿De dónde lo escuchaste? No, pues una maestra y ya me muestra, ¿no? La respuesta que está ahí. ¿Cómo, cómo dijiste ahorita, Enrique? ¿Cómo se llama? ¿Los criterios o qué? Se llaman criterios de la autoridad. Ah, bueno, un criterio de la autoridad que todavía está en la página de internet y que te dice que te tendrá que retener el 6% porque te está poniendo a disposición y porque estás aprovechando, ¿no? Esta, esta, esta manera en que la dijo Efraín. Fue, ¿cómo se llama este Salafranca? Si sí, estoy bien, se, ese apellida, el, el cuate este que dijo que, que si están Bajo adentro el mismo techo, de... ¿no? ¿Cómo? Bajo el mismo techo que el cliente, entonces ya hay. El, el de que si están bajo el mismo <coughs> techo, el que si te aprovechas de ellos, ¿no? El de que si pones ahí a la de Telcel bailando, ¿no? Tú te estás aprovechando también. No, no, no, no con tus cosas, no, no, no te vayas del lado, ¿eh? si no te... No, te van a te van encerrar visto. otra vez. Mira, yo no fui yo no fui por ahí, un, un, un cuate que sale en las redes sociales, ¿no? Este que antes me hablaba, él fue el que lo dijo, ¿no? Vamos a poner el ejemplo de una decán de tal, ¿no? Y puso el ejemplo y dije, bueno, pues de con base en ello yo también lo digo, ¿no? Entonces lo mencionó él. Pero okay. bueno, a esta persona le están diciendo este criterios, diría Enrique que ya no están vigentes, que ya se derogó el artículo 1A, fracción cuarta, ya quedó derogado. A Efraín que le gusta mucho puntualizar la fracción, entonces este tipo de cosas, ya ¿No? para hablar bonito, para que eh, se escuche bien padre. ¿no? Como, bien, debe ser, y, como debe ser, como debe ser. Sí, sí, como debe ser. Es el artículo 1A, fracción cuarta, ¿no?, de la ley de impuestos al valor agregado, pues ya no está, ya está derogado desde el 23 de abril, cuando salió el señor presidente del año actual y dijo, bueno, pues ya la subcontratación del 15A de la Ley Federal del Trabajo queda ya, adiós, bye, ¿no? Y también, entonces, para términos de la Ley del Impuesto Valorado, ¿cómo le dan a un que esté estudiando cosas que ni tan siquiera ya sirven? Sin embargo, bueno, pues el profesor fue a la fuente, a la página del SAT, a esos criterios que deberían estar actualizados, mi estimado Efra. Y no están actualizados, güey. Entonces, ¿cómo trabajar bajo eso? Me dicen, lo que esté en la página del SAT, pues es casi, casi ley. Ok, me voy a la página del SAT. Y hay cosas que ya no están vigentes, que alguien me haga el chingado favor. Entonces, ¿voy o no voy o qué hago? Y no, espero no me bajen el programa. Gracias. Eso no me vaya a cancelar, ¿eh? Gracias. A -a adelante, mi estimado Martín, oye, ¿Quién, ¿quién quiere tomar la palabra? A ver, más, Efraín. Porque okay. yo, yo, yo iba a decir del becario que se quedó dormido, ¿no? Sí, ¿verdad? <risa> sí, mira, esta cuestión es donde observas a veces que, que en, en la cuestión pedagógica, pues en lugar de tener esa, esas fuentes, vayamos, ¿no? no vigentes, como qué es lo que se trataba con una parte de la historia y poder enseñar a partir de ahí, se toma como una verdad cierta, ¿no? Decía hasta hace rato, es que alguien lo dijo, bueno, pues entonces tiene que ser cierto, ¿no? Entonces caemos en la falacia abomine, que se le conoce, ¿no? Pero aquí caemos siempre en que la autoridad lo dijo. Entonces, si la autoridad lo dijo, entonces es cierto. Pero nunca analizamos cuál fue el criterio y cuál fue el contexto con el cual la autoridad lo señaló. Y entonces, en, esa misma, en ese mismo sentido, le damos mucho peso al término o a las razones o a estos criterios, preguntas frecuentes que señala la autoridad. Y entonces, ¿cuántas veces no hemos visto que colegas eh, que, que están en las empresas nos pretenden justificar un criterio a partir de una pregunta frecuente? Y entonces, ¿en dónde queda la validez de las normas? ¿En dónde quedan las actualizaciones? ¿El cómo poder interpretar y señalar? Si al final, solo para, decíamos en alguna ocasión, solo para no tener problemas con la autoridad, le damos el valor jurídico a un criterio, a una respuesta por parte de la autoridad, y, y a través de ahí pretendemos justificarnos. Yo creo que es cuestionar a la autoridad si sobre esa respuesta que está dando tiene podría ser válida o no. Y, pero como nos da miedo, porque tal vez la autoridad entonces... Parecía ser este monstruo que se va a poner agresivo con nosotros y, y que no permite cuestionarlo, ¿no? Y, y entonces es ahí donde vamos al tema del, del miedo que tocó en algún momento eh, el doctor, ¿no? Eh, el miedo para no cuestionar a la autoridad sobre ese tema en particular en el cual pudiéramos no estar totalmente de acuerdo. Pero, pero Efra, ¿qué, ¿qué hacer cuando no tiene respuesta? Eh, te voy a poner un ejemplo. El uso del comprobante fiscal era requisito o no era requisito nadie lo anunciaba lo único que podías encontrar era en preguntas y respuestas del anexo 20 que decía, si se equivocan en el uso del CPDI no te, lo tenien, no te lo tienen por qué cancelar, es deducible y acreditable para términos de IVA venía en una pregunta frecuente del anexo 20 entonces era lo más cercano a tener una respuesta porque si lo buscabas en la resolución no estaba, si lo buscabas en la ley pues no estaba si buscabas... entonces si no estaba, si no estaba en la ley y no está en la resolución, jurídicamente no me existe, ¿no? Es Sin momento. embargo, jurídicamente no existe, porque no hay nada reglamentado hasta, hasta hoy 2021, va a estar para el 2022. Pero, pero tú, pero en el 2020, abogado, No lo entiendes. No había ¿no? nada. entonces en el sí, no lo entiendes, pero si tú abogado, pues no lo voy a entender. Ahora cuando vas a la parte práctica, a la parte operativa, tú dices, es que si no lleno ese campo, nada más no puedo timbrar mi CFDI, ojalá y fuera... Una relación entre la parte jurídica y la parte operativa, ¿no? Entonces, en la parte operativa viene la pa eh, el uso del CFDI campo, lo tienes que llenar hoy, pero eso no aparece en el código. Pues no importa, lo tienes que llenar. Es lo que va a aparecer también para el 2022, ¿no? Tú buscas dónde está el régimen eh, del, del receptor. No, pues no aparece en el código, no aparece en resolución miscelánea, pero aparece en una pregunta frecuente y ya va a aparecer en el CFDI versión 4.0, ¿no? Y entonces, ¿cómo le hago para llenar esa, ese campo y no tener problemas con la autoridad? No? Entonces, sí, so, son, son los detalles ya de, eh, en las cuales no coincide la parte operativa que tenemos que realizar y la parte eh, fiscal. Ahora, ese uso de CFDI, ¿en qué se traduce? ¿Qué significa? ¿Cómo lo contextualizo? Porque... La parte del código que establece esa cuestión del uso del CFDI no nada más señala así, indica el uso fiscal que el receptor le dará al comprobante fiscal. Y la respuesta más común, es decir, pues el uso que le voy a dar a un comprobante es de deducción. Nada más. Eso es todo. ¿Por qué quiero un comprobante en la materia fiscal? Pues seguramente para buscar una deducción. ¿En dónde lo vas a clasificar? Si como gasto, si como compra, es donde la regla miscelánea probablemente nos diga, bueno, pues vas a tener estos usos para poder indicar en tu comprobante. Pero eso va a generar demasiado conflicto. Ahora fíjate, Martín, Martín, ahí te va, ahí te va tu cancha. Para el próximo año, uno de los factores primordiales es el control interno y es esta forma entre el software y el control interno que van a hacer ese match conforme a las normas de información financiera. Entonces, veremos un 2022 que van a buscar, eh, pues, a gente como tú, me decimos Martín, en las NIF para pues, eh, digamos que amalgamar o, o ¿cómo decirlo? Fortalecer, fortalecer todo ese tipo de movimientos contables financieros que al final se traducen también, pues, en la parte fiscal, mi estimado EF. Sí, definitivo, y creo que hay muchos sistemas que ya están trabajando así. La mayor, la mayor parte de la contabilidad se lleva con base en lo que dice el CFDI, se ha parametrizado con base a eso. Yo cuando empecé a ver esa parametrización, y oye, ¿cómo sabes si un producto es inventario, perdón, o gasto? Ah, por pues el RFC del proveedor. Entonces pues el RFC, me, un, un solo proveedor me puede vender algo para que yo venda, o me puede vender algo para que yo use, o me puede vender algo para que lo pueda regalar incluso. Entonces hay, mucha, hay mucho problema, y ahora entiendo el abogado, eh de que me mandó a hacer mis CFDIs, porque es materia del contador. Yo dije, no, nah, yo estoy para más, pero entre más le entro al, al, a la materia del CFDI, más conocimiento debes tener, por lo menos del negocio, ¿no? Pues, este, Por ahí decían cuando surgió el CFDI, no me acuerdo, o tengo la idea vaga que decían, si haces de cuenta que tu negocio es vender arreglos florales, tú vas a comprar la flor, vas a comprar el celofán, vas a comprar las macetitas y vas a vender, como decían, un kit todo armado. Entonces debe hacer sentido el producto que estás comprando con lo que estás vendiendo no puedes comprar pollos y vender cerdos, ¿no? No hay una coherencia entre eso. Y empezamos a ver el tema de la descripción del CFDI, la clave del uso o del... la clave del producto o del servicio que te están este, transmitiendo en ese comprobante fiscal. Y luego eso no hace sentido con lo que dices del control interno. Oye, si estoy comprando un producto para venderlo, ¿por qué hay una inconsistencia en la clave del uso del CFDI? Y yo recuerdo que aquel entonces cuando surgió eso decía pues pone el P01, ¿no? Por definir. Pues si existe, hay que usarlo, no hay mayor problema. Al chilazo. Pero, pues ya, ya que le hacemos, si dices, oye, no tengo la clave del producto o servicio que se identifica con el mío, ¿qué le pones? Pues pone el genérico, ¿no? ¿El qué era? ¿01012 o este te, te, te soy sincero, Martín, creo que esto es orden, güey. O sea, no sé si llegamos sí. a, a, a eso, es orden, es lo que se debió hacer desde el principio, pero somos bien mal hechos y a todos nos gusta no tener orden. Y Párame, eso nos ha caído que, que tenemos. Todos, todos, to corona, todos, todos, todos, usted sí, sí, también, todos, sí, to todos, to todos, todos, todos. Todos. Estoy de acuerdo, pero este, ¿cómo puedes meter orden cuando hay un universo de cosas que no las puedes controlar con un simple código? ¿No? No puede caber todo, ¿no? Pero bueno, antes de, de perdernos en el famoso CFDI, que siempre terminamos en el maldito CFDI, <risa> o es el CFDI, o es la carta aporte, o es el reciclo. Pero no, estamos en la miscelánea. Yo quiero tratar de entender. Todo el mundo está a la expectativa de la resolución miscelánea porque hay muchos huecos que quedaron en las leyes, ¿no? Por ejemplo, escuchaba al gran amigo de Toño. Oye, para efectos de, del régimen simplificado de confianza. Para la PTU, dice que se va a disminuir de la utilidad aquellas erogaciones, ¿no? Por servicios o adquisición de bienes que sean estrictamente indispensables, tan, tan. Oye, ¿esa es deducción? ¿Debe reunir requisitos de deducibilidad? ¿O simplemente porque es una erogación ya la puedo descontar? ¿Y si porque tampoco es deducción, no está tipificado como deducción en la propia ley? De o sea, mejor esperemos a la resolución miscelánea. ¿Qué debo entender yo como un ser humano que no entiendo las malditas leyes? ¿Los huecos que dejan las leyes le ponemos un resane con la miscelánea y así ya sale la ley perfecta y luego resulta que me cambian en el transcurso del año me cambian la jugada las leyes no se pueden cambiar pero la miscelánea sí, ¿no? y van haciendo modificaciones entonces digo, ¿entonces a qué estamos jugando? a error, prueba, error, prueba, error prueba, error, ¿así es realmente el uso de la miscelánea? ¿o, o cuál es el objetivo de la miscelánea? exacto <tú> <tú> <tú> Antes, antes de seguir, mi estimado Efra, te doy la voz, pero antes de seguir, primero vamos a, a leer los comentarios en redes sociales. Y segundo, bueno, vamos a regalar la primera sudadera. Harás, Enrique, la primera pregunta para dar esta sudadera. Permíteme tantito. Aquí Dani, Dani, nos dice, ¿sientan en internet a la página del CFD Transportistas, ellos ya tiraron la toalla y no presentarán el servicio de cartaporte en 2022 solo timbrarán transporte hasta el 31 de diciembre, es lo que nos dice. Margarita Martínez nos saluda desde Tlaxcala, le mando un saludo, con, eh, corazón de una, pones aquí un emoji, eh, con Tapia, hola a todos. Juventino Berrones, los catálogos no están completos, por ejemplo, códigos postales, y no deja timbrar, dice aquí, hace tres semanas en carretera, hablando con alguien de la guardia, pregunté y comentó, no saber de lo que hablaba, ¿no? Aclaro, Cartaporte, que era del, bueno, aclara que es Cartaporte lo que hablaba. Por aquí Lidia nos dice, si me dan un comprobante de pago con error en forma de pago, colocan tarjeta de crédito en lugar de transferencia electrónica, bueno, pues esto también va a venir en la resolución, mi estimado Efra seguramente. Dice aquí Margarita Martínez, afortunadamente el SAT no entiende la parte práctica y las complicaciones del uso de la carta aporte, el principal eh, parte de la tecnología eh, Manuel Pacheco, al final, en unos años la tecnología simplificará el cálculo de los impuestos y todo girará en torno al comprobante fiscal digital. Nos manda también saludos Araceli Maldonado y vamos a rifar aquí paro con los comentarios de las redes sociales, díganme eh, mencionándolos. ahorita los voy a leer, pero aquí paro, mi estimado Enrique, vamos a, vamos a dar la primera, la primera sudadera de Rompiendo Paradigmas. ¿Cuál sería, cuál sería la pregunta que les eh, harías a todas las personas que nos están viendo? Mira, pues en realidad, dado que es el tema del momento y del que todos están hablando, me late preguntarles algo de la reforma fiscal. ¿Cómo ves? Va, va. ¿Cuál sería la pregunta? A ver, como está de moda y todo el mundo ahorita trae la palabrita esa del resoco, re, ¿re ¿qué? ¿Repomo? No, no, recico, recico. ¿Repomón? <risa> ¿Repomón? ¿Repomón? No me acordé del resultado por posesión monetaria, sí, por eso lo repongo. El repomo. Esa era otro historia. Repomo, no? no, ese era el retoño. Aunque en la universidad era el repomo, de otro repomo. <risa> Exactamente. A todos mis bueno, estudiantes que eso sí andan en el repomo. ¿Sí la aplicaban en el repomo? Sí, sí, sí. Bueno, oye, ¿qué artículo de esta reforma fiscal nos habla del régimen simplificado de confianza de las personas físicas y su cálculo mensual? A ver, va de nuevo. ¿Qué artículo de la nueva reforma fiscal nos habla del régimen simplificado de confianza y su cálculo mensual? Digo, porque hay otro que nos habla de su cálculo anual. Bueno, nada más díganme el del mensual. Ahí tienes okay. una respuesta ya, ¿no? Ya, ya pusieron la respuesta. Ahí, ahí la bueno, veo. Bien. Lucy Gáñez dice 113. Enrique, para no no. Hay muchos incisos. Nos falta que nos diga qué inciso. ¿no? No, no. Acuérdense el que el ciento... ah, RIF fue dialogado. Acuérdense que la respuesta es como lo dice el maestro Efra. ¿eh? Dice aquí... <risa> eh, completito, bueno, bonito. 11, 112 y 113 eran rifas, así es que ya están fuertes. Manuel Pacheco dice artículo 113 bis. ¿No? no <risa> Y creo que Lucy Yáñez, creo, ¿eh? 113-E. Oye, Maricel estuvo cerca. Sí, Mar Maricel estuvo cerca, ¿eh? Muy, muy cerca, Maricel, nada más que te faltó precisar cuántos artículos, este, Efra, usted que sabe, es fiscoagenda. ¿Cuántos artículos trae la ley impuesto sobre la renta? No, eso es cerca de 270, de 200, 210, 212 al día de hoy, más o menos. Bueno, es que que 200, por ahí yo... le fallaron, ¿no? Sí. Uh -huh. Lucy Yáñez, 113 E. Correcto, correcto, ese es el indicado. Lucy Yáñez, bueno, pues estuviste ahí como buscándole a ver dónde latino, dónde latino, dónde latino. Lucy, Lucy Yáñez, pues es la ganadora de esta este, Sudabella de Rompiendo Paradigmas, te van a tomar tus datos, Lucy, mándanos un mensaje ahí al chat, para que te tomen también el dato, si es mediana, grande, etcétera, y bueno, la podamos diseñar, inclusive con tu nombre al lado, y bien, pues el logo de Rompiendo Paradigmas te lo haremos llegar aquí en Familia Census, este, obviamente sin ningún costo el envío, por supuesto, eh, y bueno, pues ya te lo haremos llegar a tu, a tu domicilio. Entonces, pues mándanos mensajito, Lucy, por favor. Muchas gracias por aquí. Nos han regalado estrellas. Liliana Martínez, que siempre nos está viendo, 75 estrellas. Muchísimas gracias, Liliana. Un gran, gran abrazo. Y bueno, seguimos, mi estimado. Falta otra, otra, otro regalo de otra sudadera. Entonces, no se desconecten porque todavía va a haber otro, otro regalo. Mi estimado, para adelante. Sí, eh, comentaba mi estimado Martín ahí sobre la resolución miscelánea. Se supone que tendría que facilitar la comunicación entre el contribuyente y la autoridad. Pero hoy en día lo que vemos es que ha generado demasiada, demasiada confusión, porque jurídicamente no se debiera de estar al, al esquema de ensayo y error. Pero así es como trabajó estas seis últimas eh, anteproyectos, estos, estos anteproyectos que tenemos al día de hoy, ¿van a eso, a ensayo y error? ¿Por qué? Por la cuestión en lugar de reunirse con las cámaras transportistas, en lugar de observar qué es lo que ellos necesitaban, qué es lo que nosotros como servicio de administración tributaria buscábamos, porque la carta, el complemento cartaporte, eh, desde mi perspectiva, es, es un instrumento netamente fiscal. No se relaciona con la cuestión del contrato de cartaporte, no se relaciona con la parte mercantil. Es un complemento, y si checamos ahí la resolución miscelánea, precisamente nos, nos otorga una definición de lo que es un complemento para efectos fiscales, que es brindar comunicación, información de carácter fiscal sobre un sector o sobre una actividad, pero nada relacionado fuera del tema fiscal, que es lo que ha sucedido con, con, con la situación. Bueno, que al señalar carta aporte, de inmediato lo relacionamos con el ámbito mercantil y que solamente es para los transportistas o no. Entonces, todo por el nombre que le otorgó a un complemento de información de carácter fiscal. Entonces, la autoridad, eh, yo por lo que observo, señaló, bueno, yo necesito estos datos de la mercancía que se está transportando. Lo sube a la plataforma con una versión anticipada. Y pues todos los fleteros, transportistas comienzan a observar, bueno, ¿y qué tanto me estás pidiendo? no Y luego que si el transporte es privado también necesita de estos datos de carácter fiscal para, para captar información. Y, y bueno, pues empieza toda esta confusión y cada vez que va teniendo reuniones con las diferentes cámaras transportistas, pues se va modificando ese anteproyecto, ¿no? Para tratar de irlo puliendo y adaptarlo a las necesidades de la parte mercantil y las necesidades fiscales, en lugar de primero, eso lo debían de haber hecho desde el año pasado antes de lanzar el complemento cartaporte y entonces, pues tal parece que vamos al ensayo y error, ensayo y error en, esta, en estas versiones que hemos tenido en este, en este año, ¿no? Y seguramente será ensayo y error también el CFDI 4.0. Por ello, la cuestión de la convivencia, eh, o según el proyecto que, que se está analizando, que eh, circula en Radio Pasillo, pues que van a convivir la versión 3.3 y la 4.0 para un periodo de adaptación entre enero y marzo. Yo lo puedo tomar como un ensayo y error para ver cómo empieza a despegar la versión 4.0, ¿no? Ya una vez que ya esté con todo el esquema corregido, ahora sí, ya se elimina esa versión. Entonces, pues eh, prácticamente vemos a una autoridad trabajando en ese esquema que genera confusión, incertidumbre y pues mayor carga administrativa. Y por el otro lado, como dice aquí, que no cada vez que habla con el proveedor de certificación, lo hemos tenido en eh, eh, paradigmas, pues. Nos trae algo nuevo, ¿no? La versión ya salió tal, ya salió tal. Ahora esperemos a ver qué sale, qué nueva versión tiene Kike para dentro de ocho días, ¿no? Sí, se lo anda parchando cada rato, ¿no? También, también. Sí, porque le, le tiene que apoquinar <risa> al parche. Oigan, échenme la mano ahí en el grupo. Eh, bueno, ya nos puso Pepe Soto, dice: Ya puse un reporte de lo que estoy pasando, a favor de pasarlo. Lo mandó ahí al grupo, pero no puedo replicarlo yo porque no tengo teléfono, se me murió, ¿no? Entonces estoy en el WhatsApp de, de, de la computadora. Ustedes, este, Efra, Enrique, por ahí se lo pueden mandar a producción. Ahí les mandé el teléfono, este, producción ahí, Manuel, eh, te va a llegar un, un video. Y si de favor este, no lo puedes subir, tú ya me dices cuando ya esté para, para enseñárselo a los a los demás. ¿Qué está pasando en este momento, Pepe Soto, en vivo? nuestro corresponsal en algún lugar lejano que no sé en qué bar sea, digo perdón, en qué aeropuerto, en qué aeropuerto está en este momento, y bueno pues aquí, o, otros saludos de las redes sociales, eh, por aquí Fernando López dice Martín Rojas, Tamayo, Enrique, Toño Efraín, buen saludos desde el foro tópicos fiscales, Margarita Rodríguez exacto, no se, no se reunieron con los afectados, estoy muy de acuerdo en ese comentario, les faltó escuchar su operación para entender cómo funciona Molinar Luis Manuel, eh, la cuarta T igual, improvisación, lamentablemente, para prueba, una muestra, lo fiscal, ¿no? Entonces, en, este, en esta forma en la cual pues, se conduce la autoridad de parche tras parche, me estimó Martín, de no me salió, bueno, pues, ahora hay que quitar un nodo, ahora hay que quitar el otro nodo, no les gustó, ¿no? Y entonces ahí se ven entre las cámaras empresariales, entre también, pues, las cámaras de, de transporte, ¿no?, de autotransporte, con una presión, y, pues, ah, bueno, no te gusta, entonces le voy quitando, ¿no? La voy subsanando con el paso del tiempo en estas versiones anticipadas. No sé qué, qué, qué este comentario tengas, mi estimado Martín. Pero es terrible, ¿no? Esa... Si estamos La hablando... Hemos, que... hemos venido platicando de, de las fake news, de quién es quién los miércoles, este que nos estamos complicando incluso nosotros mismos cruzándonos los cables unos a otros. Ahora con estos este, anteproyectos o versiones anticipadas, pues nos volvemos más que locos, ¿no? Y a veces como no tenemos la cultura de estar estudiando metódicamente como se ha metido Enrique, ya se lo dije, sabe de arriba abajo los cambios y de dónde cambió, pero si es uno que empieza a arriesgarle por ahí, baja algo del, de la página del SAT y ya pensamos que es definitivo y nos empezamos a meter problemas, problemas. No sé, la verdad no sé si, este, como ya dijo Efra, ¿no? Ha habido muchos cambios en años anteriores de modificaciones a la resolución miscelánea pero no sé si habían hecho tanto desbarajuste, yo creo que se les vino el tiempo encima, se les juntaron muchos temas, no supieron cómo administrarlos y de repente pues hay que aventarlos porque ya estamos al cuarto para la hora ¿no? y es una confusión de todos con todos he visto en redes sociales de cualquier perfil que quieran, una sola información vista de diferentes aristas y ya no saben ni para dónde voltear, ¿no? Por eso preguntaba a Pepe Soto, oye, ¿a, ¿a qué le hago caso? ¿A la primera versión? ¿A la segunda versión? ¿A la tercera versión? ¿A la cuarta? Borro las anteriores. O en una complementa a la otra. ¿Cómo caramba utilizo la miscelánea, no? Y lo peor de todo, si hay reglas claras, desde el principio, y te la van a estar cambiando, pues vamos a estar al contentillo. Ahora entiendo a los contadores que dicen, vamos a hacer las cosas de acuerdo a lo que pide el SAT. Y yo dije, oye, pero las leyes no las hizo el SAT. Ahora ya voy entendiendo. Las reglas sí son por, hechas por el SAT, ¿no? Porque no pasa por el cuerpo legislativo. Pasan por el cuerpo de sabrá Dios quien hace las reglas misceláneas que luego tampoco les entiendo. Mi estimado Quique, comentarios. Pues mira, esto que acaba de decir Martín es una pregunta recurrente cuando hablamos de versiones anticipadas. ¿Cuál es la buena? ¿Cuál es la que tengo que hacerle caso? Entonces, primero... Si las ves en el portal del SAT y ves que hay primera, segunda, tercera, cuarta, también están ordenadas por fechas. Busca la más reciente. ¿Cuál es el problema? De la primera a la segunda, a veces traen las mismitas reglas y nomás una cambió. O nomás dos. Sí, sí, sí, sí. Entonces tú dices, bueno, de la primera a la segunda, ¿a cuál hago caso? Pues a la segunda, aunque en realidad... El 90% de las reglas son una copia de la primera. Nada más trae una o dos cosas nuevas, pero hazle caso a la segunda, a la más reciente. Pero si después de la segunda sale la publicación en el diario oficial, ya olvídate de las anticipadas. Hazle caso a la del diario oficial. Esa es la buena. Ejemplo, ahorita vamos ya en la cuarta modificación, segundo anteproyecto. Segundo anteproyecto donde vienen las vacaciones del SAT. En el primero no venían, en el segundo sí. Como dice Martín, o como dice el maestro Efra, que nos generen beneficios, les vamos a hacer caso. Pues A mí las vacaciones del SAT no me generan ningún beneficio porque no son para mí, pero bueno, vamos a hacerles caso. Las vacaciones del SAT salieron en el segundo anteproyecto de la cuarta resolución. Así que ahorita olvídate del primer anteproyecto vale el segundo anteproyecto, pero eso no quiere decir que no le hagas caso a la tercera resolución de modificaciones, no, todo lo que viene ahí hazle caso. Efra, todos los días te levantas buscando a ver qué ya modificaron en la página del SAT. ¿no? La realidad no. Yo, yo no, no estoy al ya, pendiente, pones a la ya. Sí. No, no, no. no, no yo, Esa yo, chama eres... de trabajar en las noches es de otra gente, acuérdate. Es correcto, es correcto. Y fíjate que, que en esta cuestión de los complementos, oh, hubo mucho revuelo con el complemento carta porte no se diga. Pero existe otro complemento, el de las instituciones educativas, por ejemplo. Y eso no generó ningún resultado de controversia, análisis y debate por saber si tenía vigencia o no tenía vigencia. Ni siquiera se reunieron con instituciones educativas para ver qué era lo que tenía que, que llevar ese complemento. ¿Por qué? Porque los complementos están diseñados precisamente para la información que requiere la autoridad fiscal. Entonces, si la autoridad fiscal requería uh, para instituciones educativas conocer el nombre del alumno, su nivel educativo, eh, eh, su reconocimiento de validez oficial, la CURP y el RFC de quien paga y la forma de pago, bueno, pues se estableció el complemento de instituciones educativas y tiene la razón, en el sentido de que la, las personas físicas al término de, de su declaración anual, aprovechan el estímulo de la deducción de colegiaturas, ¿no? Entonces, a fin de revisar ese estímulo, pues se estableció el complemento de instituciones educativas, el I y Edu, ¿no?, que, que se conoce ya en, en, la, en la parte informática, ¿no? Y entonces ahí tenemos otro complemento, pero como la carta aporte, el título que le dio la autoridad, desde ahí, desde la forma en la que nos nombró, eh, digamos lo que el Código de Comercio se sintió por ese nombre. Si ya está regulado en el Código de Comercio ahora para qué tu autoridad te tratas de involucrar en ese tema, ¿no? Y entonces la miscelánea, en lugar de ayudarnos, de entender y a clarificar el tema de por dónde iba, pues empezó a tratar de pulir, pues con cada situación de, este, de controversia que teníamos con, con transportistas, ¿no? Entonces ahí la resolución miscelánea, pues por un lado, no me genera ningún beneficio, por lo tanto yo diría, hasta que no se publicara en el diario oficial de la federación, yo no podría eh, darle la validez al complemento, ¿no? Eh, por ejemplo, una que me podría dar, eh, a otorgar algún derecho, ¿no? El código fiscal te obliga a que señales el domicilio. Bueno, la resolución miscelánea te indica que no te preocupes con que señales el número del código postal, se entiende que estás cumpliendo con el domicilio. Bueno, pues ahí tengo una facilidad, ahí sí podríamos observarla, ¿no? Pero... Pues eh, eh, es, es un tema interesante cuando vemos eh, que empiezan a circular en redes sociales, como comenta aquí, que ya salió el anteproyecto, el anteproyecto, el anteproyecto, ¿no? Y, y entonces comenzamos con la versión final, la versión definitiva, la versión última de la definitiva y la versión final definitiva, ¿no? Ya cuando sale publicada en el día oficial de la federación. Y te lo identificar. Es cuando haciendo mi tesis, ¿no? que la tesis y la ponía definitiva, y luego la corregías definitiva, ¿no? <risa> De 20, sí, cuatro resto. ¿no? Sí. Último para Uy, ¿no? imprimir antes de revisión, ¿no? Pre es correcto. Enrique, Efra, Martín, denme un día, un día, una fecha que crean que va a salir resolución miscelánea. Enrique. El día de los inocentes, como es costumbre. de ¿no? diciembre. Sí. ¿Eh? Efra. 23 de diciembre. 23. Uh -huh. Martín. Yo, igual, el 28, ¿no? Ha sido inocente. Nos hacen inocentes. Yo apuesto por el 23 también, igual que Efra. El... Hagan sus apuestas, señores, pónganle algo. Hagan ah, sus ver. apuestas cuando sale resolución, algo que nos queda claro antes de diciembre, eso sí. No, apuestas antes. antes de enero, güey. Digo, perdón, perdón, Ah, Te entendimos, te entendimos Sí, sí, sí, antes sí. de enero, sin lugar a dudas, antes de enero. y el álbum el año. discúlpenme es que ando despasado siempre, ¿no? Eh, perdónenme. Sí. No trae, sé, trae, trae un delay acá, de acá. Trae un delay, exacto, pero es acá. Producción, ya tenemos el video que nos mandó Pepe Soto, que nos dice que estaba el disco. A ver, no sé, aquí que nos digan si ya lo tienen, por favor, Pepe. eso. Ya lo tienen guardado para que lo puedan ver. No, la verdad, desconozco que es. A ver, que dice va a subir. Que dice ya está ahí. ya está ahí, pero ok, ya. Ah, está bajando Pepe Soto del. Mi estimado Pepe. ¡Ándale! ¡Qué fracaso ¿No ha PP? ¡No, no, En serio que llegué a pensar... Sí, es que a lo no mejor en un rico me cayó <risa> Vamos a... Vamos a dar la otra... Mi estimado Martín, ¿cuál va a ser la pregunta? Para dar la otra sudavera de Rompiendo Paradigmas bueno, para aquella persona que eh, pues, nos dé la respuesta de manera inmediata en el chat de aquí de Facebook. Martín, ¿cuál sería la pregunta? Por favor, producción, ahí la toma y la pone, por favor. ¿Cuál sería la pregunta? Fíjense, muchachos, con lo del régimen significado de confianza, el tema de la PTU, por ahí, ahí había una, un encontronazo ahí de trenes en redes sociales, ¿no? La pregunta es: ¿en dónde se contiene, o do, en qué artículo se determina la. De, valga la rebusnancia la determinación de la PTU para régimen simplificado de confianza ¿qué artículo? y si son deducciones, ¿se requiere un comprobante para poder disminuirlas o no? es la, va dentro una va de la mano de la otra, ¿no? ¿qué artículo establece cómo determinar la PTU? y si se requiere un CFDI para poder determinar la PTU porque dicen que no hay, no hay gastos no hay deducciones, no hay nada entonces ¿qué hacemos con la PTU? pero para persona física para Persona Física, perdón, sí, para sí, sí. Persona Régimen de Simplificado física. de Persona Física. ¿Qué ¿Este artículo? cuál es? ¿Cuál es? ¿Era, Recicópomo? ¿Cómo era? No, caso este Recicó, de... este Recicón. Eh, ¿Qué artículo se determina para la PTU en el caso del Régimen Simplificado de Confianza para Persona Física, correcto? Correcto. Va, que nos digan... Ahí ya apunta, por favor, en el chat, mi estimado Martín, aquí interno, la respuesta para que, a ver quién nos da, quién nos da la respuesta, por favor, público. La pregunta, ¿en qué artículo se determina la determinación de la PTU para reciclo, persona física? Aquí nos dice Molina Luis Manuel, 113, eh, 6, último párrafo, ah, 113G, último párrafo. Ay, se le fue el, el número por la letra, ¿verdad? Estuvo sí, sí 113 g último párrafo, ¿no? no, no, no, mi estimado Martín, ¿no? Usted que es este amigo de nuestro EFRA, la fiscoagenda andante, ¿no? Ah, sí, ¿no? Sí, no, la fiscoagenda nos va a dar la referencia hasta qué párrafo. Sí, sí, hasta qué párrafo, qué letra, ¿no? Pero no, no, no fue el caso, mi estimado Luis Manuel. Está, está muy, muy cerquita, dice por aquí eh, Molina Luis Manuel, sí se requieren comprobantes. Sí, pero ese no fue el artículo, mi estimado. Por aquí ya nos dice, eh, vamos a ver si hay otras opiniones. Esperamos, esperamos, Martín. A ver quién más nos pone por aquí sí, la bien. respuesta correcta. Búsquele, búsquele ahí. Digo, está Está fácil, ¿no, Martín? Es como cuando hacen exámenes en maestría en línea, ¿no? En lugar de, de ponerte a pensar la respuesta, vas a Google y preguntas ahí. Alguien te va a contestar. Bueno, eso es el primo de un amigo, ¿eh? No lo hagan ustedes. Sí, ya me di cuenta. <risa> sí, sí, sí. sí. Ya, ya me di cuenta. Vamos a ver si, si la responden. Entonces, ¿cuál, vale. es, ¿cuál es el artículo que nos habla de cómo determinar la PTU para términos del régimen simplificado? De confianza, personas físicas, sobre todo el debate que hubo aquí. No, Carlos ¿No? dice 28 fracción, eh, 30 de ley impuesto de la renta No, Esteban no. Elizalde nos manda saludos a todos. este Dice que se regresaron los desaparecidos. No estamos desaparecidos, nos cancelaron aquí porque... Dicen que manejamos un lenguaje este antisonante, entonces census me castiga, dicen. Sí. ¿Cómo? Si no, no monetizamos. Sí, sí, si no ya no. census no, es no te castiga a alguien más. Es, bueno, eh, vamos a entrar. Entonces, entonces, mis estimados amigos, ¿qué artículo, qué artículo es? Vamos a ver qué nos dice. Vamos a ver Oye, en lo que nos contesta una pregunta, ¿cuántas reglas misceláneas hay? ¿Cuántas reglas misceláneas Porque me decía Master Efer que había doscientas y tantos artículos, ¿no? La ley. ¿Cuántas reglas hay para complementar una ley? Bueno, que complementan todas las leyes, ¿no? Pues, ¿cuántas reglas son? Pues fíjate, a tu pregunta, si mal no me equivoco, sí, no, no me equivoco, esta fue la pasada, nada más, eh, aviéntate toda esta, ¿no? Que es la resolución pasada. Échatela. Y te faltan los anexos. No, ahí ah, están, están colgados también, mira, ahí arriba están colgados. Entonces, eh, sí, sí, son bastantes, mi estimado. ¡Ay, la madre! No, faltan no. los 24 anexos faltan sí, los criterios fíjate en la pasada llegamos hasta qué punto 12.3 no me encima ¿no? ¿Tú, tú, tú que qué tú qué te lo sabes de memoria es que por ahí por ahí escuché en una charla que eran más de 1.600 reglas reglas ¡Supamama! digo porque tanto punto, punto punto punto punto y no manches cuántas fíjate eso la ley de impuestos sobre la renta el código fiscal la ley de impuestos al valor agregado este, la ley de, de la federación, este, las reglas de carácter general, código de comercio, ley general de sociedades mercantiles, ley cooperativas, este, bueno, súmale otras que se vengan, código civil, bueno, ¿no? Sí está, sí está grandecito, o ¿no, mi ¿Usted que se lo sabe todos? Sí, totalmente, pues es, es demasiada información, y lo que pasa es que muchas veces yo creo que las leyes fiscales, sobre todo pareciera que las leemos como si fueran novelas, ¿no? Tenemos que analizar por el uno, el dos, el 3, cuando debiéramos de tal vez analizarlas a través de la perspectiva del tema que quieres analizar, ¿no? Ingresos acumulables, idea, ¿no? bueno, pues, ¿qué tiene que ver con los ingresos acumulables? Y las reglas misceláneas de la misma forma, ¿no? ¿Cuál es el tema? Y en esa sintonía, enlazar el cúmulo de, de disposiciones que, que corresponden. Eso es lo que en teoría tendría que hacerse, pero... Pues ya lo, lo que vemos en las preguntas de, de Facebook, ¿no? ¿En qué regla aparece esto? ¿En qué regla aparece el otro? Y claro. parecía ser que cada regla es para un caso específico. Y no, es, es un contexto sobre la operación, sobre la forma, sobre la duda que, que se pretende resolver. Fíjate. Y, sí. ¿E estaría, estaría? Te, voy a, te voy a contradecir, amigo. En Facebook no preguntan qué regla. Me me par... se puede o no se puede cierto, ah, cierto la razón. sí, cierto no se puede o sea, sí y ahí viene tú? la mayoría absoluta, no si todos ponen sí, sí se sí, sí, puede, se sí, sí, sí, puede, entonces sí, tomo la decisión y si la mayoría dice que no pues entonces voy a otro foro donde me digan que sí se puede no ah, por cierto, ya hace la a platicar uno de estos grandes influencers o bloggers con V y diga, sí se puede todos se callan ya habló. Se puede. Ha hablado la caracola mágica. Digo, ya habló el blogger. Y si él dice que se puede, se puede. A lo mismo, a lo mismo, el temor a cuestionar. No, no es cierto. O sea, de, a mí me preocupa todavía cuando las pocas veces que meto a Facebook y ya me aburrió. Me aburre la certidumbre que le damos a tanta gente. ¿eh? Uy, pues perdón, güey. De veras. Perdón, Ay, yo te puedo, ya les pasé en el grupo el video de ese señor, ya encontré otro, que sube en una hora de Facebook, de su curso de reformas, dice <coughs> dos, tres, dos, tres mentiras, pero exageran, o sea, ¿listo? y los que lo están oyendo, ya le dieron total credibilidad a lo que dijo. Agua, somos muy responsables a veces de aventarnos a dar cursos de cosas que no sabemos, sobre todo por ahí un colega que da cursos de hasta de cómo vender palomitas en la calle, ¿no? O sea, verdad, ver, da de NIF, da fiscal y da cursos en la noche. Y da cursos a, de todo. Y digo... Pesto, Pero está no, guapísimo, ¿no? Eh. no Me gusta hacer gestos <ríe> cuando habla, o sea. Pero quién habla? la regó. O sea, la regó, es neta. Y lo malo es que tiene tanta credibilidad que si yo me meto a decir, la regó, ¿sabes qué? Me van a partir la cabeza porque tiene un blogger y una credibilidad. de Este amigo, totalmente extraño que nosotros, como sus fans, no nos tomemos el tiempo de hacer la pregunta, tal como lo dijo Fraín. Dime qué regla lo permite. Dime qué artículo lo permite. Bueno, bueno, antes de seguir con las frustraciones de Enrique, vamos a las respuestas. A ver qué nos dijeron, mi estimado Martín. A ver si ya la atinaron por aquí. Lucy volvió a opinar 113G de la ley de impuestos sobre la renta. Sí, no, mi estimado Martín. No tengo idea, por eso estoy preguntando. Me lleva la fe. 113G, último párrafo. Aquí nos dice Lucy Yáñez, fracción séptima. ¿Quién es el ganador, mi estimado Martín? Usted que hizo la pregunta siempre sabe la respuesta. Usted... No, por eso, por eso pregunté, porque no tengo idea. Maestro Efraín, por favor, échenle la mano. Échenla. Écheme la mano, Maestro Efraín. Ya, ya está, ya está el máster de Correcto, correcto, el, el último, el último. Está Trayendo el disco duro y dice, ah, ya, ya, ya, ya, ya la tengo. Ya, ya, ah, ya, ya, ya, ya localizamos en dónde está. Ya, ya, Ahí está. Es que, es, es que está actualizado todavía el 2021, entonces tengo que resetear para el 2022 todavía. Ah, no. con razón Estamos. no la encontré, <ríe> tiene razón. Sí, está en el 113G, último párrafo por lo que yo observo. Ah, bueno, mira, Daniel hizo, dijo 113-G de la ley de solar. Sin embargo, Capi dice artículo 113-G, último párrafo. Espérame, Molinar lo dijo desde hace rato y lo mandaste de, de pastel. Ah, a, a ver a ver dónde está. ¿no? Sí, es correcto, Molinar. Ah, molinar fue ah, cuando sí, se equivocó. Entonces, puso, molinar. Primero puso 6, luego puso G. Sí, Yo te sí, dije, sí, pues sí. ahí está, pero pues como no me pelas nunca. Sí, mil, mil disculpas, mi estimado Molinar. Usted, usted es el ganador, Molinar Luis Manuel. Usted, usted es el ganador. Entonces, usted es el si gana esta, esta ciudad de Rompiendo Paradigmas, mande, por favor, mándenos su, su talla, ¿no? Este, para ponerle eh, porque, por ejemplo, este, mi estimado Efraín y Martín, sí son tallas diferentes, no muy diferentes. Entonces, este, para que le quede, ¿no? Se la mandamos hasta su, hasta su hogar y bien, para que los otros no se vayan así como que yo no me gané nada, vamos a, vamos a rifar un, uno de los libros que tenemos por aquí. Estoy pensando si damos algo. De... El momento de la catapitia. El momento de la, catap sí. la catapitia, creo que, creo que va a querer rifar la resolución miscelánea que nos excedió ahí. No, no la tengo, no, no, no, no. No, no. estás inventando tú, todavía no está. No, no, pues ya estás subrayada y... Fíjense, tenemos algo de aquí el doctor Juan Raúl López Villa, que le mandamos un gran, gran saludo aquí, consideraciones a la Ley Nacional de Extinción de Dominio. O tenemos algo por acá del licenciado Benjamín, del maestro Benjamín Álvarez Perman, que también es un buenazo, inspecciones de trabajo, su prevención, atención y consecuencias. También tenemos por aquí... Eh, del maestro, Oye, no. Ya se nos acabaron, pero también. Tienes ocupado. un montón de libros que ni lees, que gacho eres. Sí, ¿verdad? Ya, ya, poquito, ya te pareces ¿verdad? a mí que yo bajo todos los libros que comparten en WhatsApp no he leído maldito ni siquiera 10 minutos de uno, pero bueno, ahí los tengo. Vamos vamos el día a dejar la ley nacional de televisión de dominio. Vamos a rifar este, este, este libro. Efra, échate una preguntita. ¿Cuál, cuál te gustaría que respondieran? para que se lleven este libro de la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Ya que estamos en diciembre, ya vámonos prácticamente en Guadalupe Reyes. Y, y ya, ya, que, ya que estamos hablando del reciclo, ¿no? Eh, ¿Qué va a suceder? Déjame deja formular la pregunta porque sí está interesante. ¿Cuál es el fundamento para deducir el inventario que nos queda el 31 de diciembre en Reciclo Personas Morales. Ah. Ah. Oh, sí, la es un muy buen libro, ¿no? Y creo que, sí, que vale, vale la pena. ¿Y cuál es el fundamento para deducir el inventario que queda el 31 de diciembre eh, en Reciclo Personas Morales? Muy bueno, muy bueno. A ver muy si bien. hay alguien que la responda. Adelante, por último, dile Efraín, repítela por favor. ¿Cuál es el fundamento para deducir los inventarios eh, que quedan al 31 de diciembre para el régimen simplificado de confianza, el reciclo, personas morales? A ver, ahí producción, si le puedes poner, este, ¿cuál es el fundamento para deducir el inventario que nos queda en reciclo, personas morales? Perfecto. Ahí está la pregunta, ¿quién la responda. Se lleva esto, la ley nacional de extinción de dominio, consideraciones legales, su inconstitucionalidad con tesis de la Suprema Corte de Justicia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de Juan Raúl López Villa, el doctor Juan Raúl, al cual le mandamos un abrazo, en donde ande, como siempre, eh, muy agradecidos por los, las ponencias que ha dado aquí en esta casa capacitadora. Vamos a ver qué nos responde, Me encima pues se la pusiste. No, y no. Eh, ¿No? Ya, ya, ya contestó algo Molinaro, está acaparando, está acaparando. Espérate, Molinaro, espérate. ¿No? Híjole, artículo segundo transitorio, fracción cinco. ¿Sí, ¿Sigue, Fred? Vamos a revisar, no vaya a ser que nos vayan a dar gato por liebre. No. Es correcto, es correcto, luego a veces ahí nos falla. ¿Quién fue el afortunado pero, Molinar de nuevo? Molinar. Molinar, no, hombre, está pero pendientísimo de, del reciclo, ¿eh? No, pues sí, así es, es correcto, esa es la fracción y es el artículo transitorio de la ley del impuesto sobre la renta. Es correcto. para los demás, Molinar, por favor, deja algo para los demás, ¿no? Y bueno, pues vamos a mandarle junto con su sudadera este librazo del buen... Eh, doctor Juan Raúl López Villa, ¿cuál le mandamos también un sábado. Me recuerda, a... me, me recordó a Toño cuando iba a clases, ¿no? siempre tenía, tenía que ser él que daba la respuesta. No, fíjate es que era malísimo, ahorita que estoy viendo por ahí, nos mandó Estrellas, era. Eh, eh, no, no, era, no era compañera de mi generación, alguien que nos mandó Estrellas, fue su perfil, no es compañera de mi generación, pero sí veo que tiene unas compañías que iban inclusive en mis salones, y, y no yo era malísimo en la escuela de, de hecho este, casi nadie me conocía porque pocas veces iba a la escuela este, pues ya estudiaba a distancia casi. pues sí como eras astro siempre te la pasabas en la luna <risa> pues mi estimado Molinar, Luis Manuel mándanos este talla mándanos dirección y también a quien ganó la sudadera por aquí que fue mi estimada Lucy Yáñez, hasta dónde nos dijo, Tijuana, si mal no me equivoco, que, que, que vive por allá en Tijuana. Sí, Tijuana. Ah, sí, Tijuana, ¿ah? ¿eh? Mi, mi Luis, Luis, Luis, ¿dónde vives, Tijuana? Ah, eh, pensé que dijiste Zacatecas. ¿Dónde es Zacatecas? Sí. Hoy Zacatecas está bien ardiente ahorita, ¿no? Tiene muchas broncas, este de seguridad, ¿no? Sí, en Cámate Cámate, son un pan de amigos ahí todo el mundo te saluda y te abraza. Ah, sí, Yáñez nos dice, una pregunta, ¿dónde envío los datos para la sudadera? Mándalos inbox a la página de Census Capacitación, a la fanpage, manda ahí, este, o a los teléfonos que tenemos en redes sociales, o a los teléfonos que tenemos en www.censusonline.mx, que es nuestra página de internet, ahí también vas a encontrar, ahorita ya se lo quitaron los de sistemas, no me gustó, pero le apretabas en WhatsApp y decía quiero hablar con un humano, ¿no? Yo soy un robot, vale. pero te contesto un humano. Ya se lo quitaron, no sé, por qué ahí Erubiel tomó la decisión, la verdad me gustaba que dijera eso, pero bueno, ya se lo quitaron. Entonces, como ya yo nada más vengo a hablar aquí, pues ya no tomo decisiones. Entonces, mi estimado, mi estimada Lucy Yáñez y mi estimado Luis, Luis Manuel, pues, este, le vamos a hacer llegar sus regalos. Luis Manuel, nada más, por último, ¿de dónde eres? Ahí si nos dices, por favor. De, pues, no, pues de ¿no? todo el cuerpo, ¿no? No, no, ¿de dónde es, güey? ¿De qué estado? Ah, subí, ¿de dónde radica? ¿De dónde radicas, exacto? ¿Dónde Pero estás? Me... ¿Dónde es tu domicilio, según, eh. según eso? ¿no? Se, según tu señora. Es sí, que sí, me sí, recordaste sí. la pantera Rosa, ¿no? ¿De dónde es la pantera Rosa? De todo el cuerpo. El cuerpo. <risa> <risa> no, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, vamos a mimir. Ya nada más que nos diga, Luis Manuel, ¿de dónde pegamos? Nos está este, escribiendo, de, bueno, ya lo va a decir desde un teléfono, bueno, no, no, Luis Manuel, ¿dónde <ríe> radicas? ¿dónde estás físicamente? ¿en qué estado de la república? Que a lo mejor, bueno, con el estado nos conformamos, ¿no? A lo mejor el y el municipio, pues sería genial. Mándanos tu mensaje en la fanpage de Censos para que te hagamos llegar tu regalo, y si alguien también quiere aquí sudaderas bueno, pues ya las tenemos también a la venta en su caso, aunque estaremos dando regalos la próxima, el próximo este Rompiendo Paradigmas. Para el próximo Rompiendo Paradigmas nos va a acompañar por ahí una maestra de Prodecon, ¿no? De Querétaro. Vamos a hablar qué, qué onda con esto de Prodecon, quién es, este, para qué sirve, con qué se come, cuándo acudimos, este, si nos hacen el paro, nada más gastan presupuesto o la neta no. Sí, vamos a ver si, si, si, si, bueno, pues hacemos una bella dinámica como siempre en este programa, ¿no? Mi estimado Martín, Efraín y Enrique. Oye, a ver, ¿hace, hace tiempo había un ron ¿no? Que querían desaparecer la PRODECON. Sí. Entonces, también interesante ver cómo, cómo en esta nueva forma de gobernar, qué visión tiene del futuro de la PRODECON, ¿no? No va a ser como la Comisión Nacional de Derechos Humanos que ya se volvió de piedra, ¿no? Pues qué te digo, podemos esperar muchas cosas en esta cuarta, cuarta transformación. Oye, por cierto, tema. Toño, ¿cuál es tu avance de obra del aeropuerto? Si llegamos a marzo volando. ¿A, a qué, qué mes lo tiene que entregar? Marzo. Marzo. No. no, sinceramente no. Quien viva de este lado sabrá que el, el, las, las avenidas, por ejemplo, el MexiBus, la ampliación del MexiBus que quieren hacer aquí de Tecámac hacia el aeropuerto, pues es imposible, inviable. Lo que están haciendo atrás es un pango, esta parte del tren, seguramente podrán entregar una obra ahí media, pues este pues media, ¿no? Y vamos a ver qué, qué, qué tanto funciona. Ahora, pues ya lo dijeron, este... Va a ser así como el primer anteproyecto, ¿no? Ándale, ándale, ándale, algo, algo así, algo así. La torre control, pues bueno, ya están acabando, sin embargo, tienen dos, tres pistas. La verdad, eh, es algo muy muy austero, ¿no? este Pues ya las aerolíneas a nivel internacional dijeron, güey, yo no voy a llevar mi avión allá porque no, para principio no hay mantenimiento que le puedas dar a mis aeronaves, ¿no? Entonces, hay muchos que dijeron, ¿sabes qué? No, le bajaron, la, lo que les digo, ahorita a Aeroméxico lo, le bajaron de, de calidad sus bonos en el caso de la Bolsa de Valores se fueron para abajo, ¿no? Ahorita creo que estaban como en 7.15%, eh, pesos por cada acción, ahorita bajaron hasta 3.60 del trancazote que le dieron, ¿no? este pues Está bien ahorita para comprar por ahí unas de esas, ¿eh? es que se dedican a andar especulando en, el, en, el, en las bolsas, ¿no? Entonces, pues bueno, mis estimados amigos, fue un gusto, un gusto estar hablando con usted. Ya nos dijo que es de Guadalupe, Zacatecas. Guadalupe, Zacatecas, mi estimado Molinar, Luis Manuel, le vamos a mandar pues estos regalos, muchas gracias. Y a toda la gente que estuvo el día de hoy eh, presente, Sandy Dorantes, que siempre está con nosotros, Rosario García, por supuesto, Maricela Herrera, que ya van varias veces que la veo aquí también con nosotros, eh, ¿Quién más? estuvo Esteban Elizal, te mando un abrazote, mi estimado amigo, de repente me mandas un mensaje y te he dejado por ahí en visto la última vez, discúlpame, discúlpame, en serio. Disculpame, Capimole eh, Cel, pues le mandamos un saludo también. Carla Urrutia, que estuvo aquí con nosotros, que ya también la he visto varias veces. Teodoro Guerrero Torres, que nos hizo mención. Rosario García, Margarita Martínez. Y bien, pues todos, todos los que están, Fernando López, todos los que están en este Rompiendo Paradigmas. Muchas gracias por estarnos viendo. No se pierdan la próxima emisión. Vamos a estar bastante, bastante entretenidos, ¿no? con la maestra y, bueno, pues el provecon eh, que, nos, que nos mencione qué es, para qué sirve, con qué se come, si ¿Sí nos ayuda, o qué onda, qué va a pasar con ellos, ¿no? Y que también, pues, no, nos abra la perspectiva, ¿no? Hasta dónde puede, hasta dónde puede esta instancia defendernos y hasta dónde dice, pues, la neta, ya hasta aquí llegué, maestro, y lo que sigue, pues, pues pídele a Dios, ¿no? Pídele a Dios porque pues, no te alcanza para pagar un abogado de este calibre. Entonces ahí es una Sí, pues, seamos realistas, nos Efraín, Enrique, eh, Martín, o sea, muchas de las veces la defensa es cara, ¿no, Efra? ¿O tú la regalas? O cómo? No, no, todas las defensas se, se tiene que cobrar, ¿no? Y Efectivamente, sin embargo, también hay un análisis ahí que se tiene que realizar, ¿no? Pues saber... Eh, fijar los honorarios de, en la parte de defensa, pues. Ah, ¿Tú, tú también eh. el estudio de nivel socioeconómico, güey? así como. Por supuesto. Por supuesto, vemos, vemos, vemos, analizamos <risa> varios temas. Sí, sí. El chiste de la defensa fiscal eh, para tus servidores es un tema muy diferente a como comúnmente se observa en el medio, ¿no? Utilizamos otros estándares para fijar honorarios o para poder trabajar con alguien, ¿no? Claro. Entonces son, son, son de otros temas. Bueno, pues, va, va, vamos a hablar, vamos a hablar de ese tipo de temas aquí con la PRODECON, ¿no? Es, ¿no? Efectivamente, porque es una alternativa también la PRODECON para un medio de defensa, ¿no? Y no significa que, que porque es la PRODECON, eh, la defensa a va a ser va a ser débil o la defensa va a ser a la va No, ha habido muy buena defensa por parte de, de, de PRODECON en asuntos bastante, bastante interesantes que han llevado criterios <ríe> al tribunal. Entonces, sí, también, también eso hay que, sí, no que señalar ¿no? precisamente Exactamente, ocasión, lo, hay criterios sustantivos, sustantivos. Hay criterios sustantivos, ya nos platicarán de, del carácter no vinculativo de las recomendaciones que realiza la PRODECON y el efecto el por qué razón son, tienes esa característica, ¿no? Pues bueno, aquí todos, Jimmy Ferias, el PB, Belén, Mejía, Gus eh, Gómez también, que nos ven mucho, Conchita Navarro, Manzano, y, y por último, dice Molinar Luis Manuel, gracias, temas candentes, pero al final. Al voltear a mi alrededor, lamentablemente la mayoría de los contribuyentes que conozco anda pagando menos de IVA y sus impuestos. Solo he conocido tres que pagan lo que es. Pues vamos a hablar próximamente, pues estos temas también candentes, de una forma original, mi estimado Martín Rojas, de una forma que pues, poco hay en las redes sociales, me atrevo a decirlo, ¿no? Porque la gran mayoría te dice, maestro, ¿qué tal? Muy buenos días. Ah, excelente comentario, ¿no? Sigue usted, maestro Martín. Y bueno, pues no nos ha gustado manejar ese tipo de lenguaje, sino pues hablar como tal, tal cual es. ¿No me encima, Martín? Sí, no, definitivamente tenemos muchos paradigmas arraigados. Uno es de que, al final de cuentas, ejercemos el derecho a la libre expresión. Lo importante de una crítica es poner el punto sobre la I de lo que esté mal para mejorar. No es hablar por hablar, no es criticar por criticar sino con un afán de mejorar, de que todos mejoremos, estudiemos, las cosas se pueden hacer mejor, se están haciendo no de la mejor forma, eso es un hecho, puede ver que les guste o no les guste, pero hay cosas que a veces no tienen ni sentido, cómo se crearon las leyes, cómo se están creando todas estas cosas a, a, a vapor, estoy de acuerdo que hay gente nueva, hay mucha gente nueva en este nuevo gobierno, gente improvisada lamentablemente, pero que tienen asesores, que pueden hacer mano de ellos, hay muchos contadores, si quieren verlo en redes sociales, o son líderes de opinión que pudieran ser eh, tomados en cuenta su opinión para evitar dar estos, estos tumbos, que más que poner un orden, <coughs> generan desorden, desinformación y puede generar hasta problemas de cumplimiento de obligaciones. Y nuestra visión es simplemente sacar a relucir lo que no está bien para que se mejore. Entonces, por eso tratamos de romper un paradigma que es no ver las cosas siempre igual y siempre con una mejora continua. Como dice Efraín, con la ley en la mano, defendiendo lo que debe ser y no caer al extremo de que vamos a hacerlo porque así lo digo. En un, en un país libre, deberíamos estar todos libres de cumplir con las obligaciones fiscales, pero también recibir un trato justo de las autoridades. Entonces, estamos aquí para hacer las cosas diferentes, de una forma diferente, en un pensamiento diferente porque definitivamente estamos en un mundo diferente. Así que los invitamos a seguir rompiendo paradigmas, a cambiar esa forma de ver las cosas, a tener una perspectiva distinta. Los cuatro que estamos presentes hoy y Pepe Soto cuando tiene la oportunidad de levantarnos el rating, pensamos diferente, pero nos complementamos con un solo objetivo, mejorar las cosas en el bien de todos. Así que gracias por haber estado presentes y los esperamos. Esto da para mucho, muchos temas de romper paradigmas, pero créanme que es con la mejor voluntad de generar un cambio. Luego dicen, ¿de qué tanto te quejas si no provocas el cambio? Lo que buscamos es hacer un cambio, es hacer un estudio de conciencia, hacer una evaluación justa para poder cumplir con obligaciones fiscales, que es lo que más nos está quitando el sueño ahora. Así que, no le cambien, todos los miércoles nueve de la noche, rompiendo paradigmas. Ya lo dijo mi Simón Martín, todos los miércoles nueve de la noche, Efra, rápido para despedirnos, porfa. Muchísimas gracias. Como bien comenta Martín, hay veces que eh, pues no estamos preparados para recibir una crítica. ¿eh? O sea, siempre sentimos que es el ataque. Y creo que parte de romper paradigmas es que la crítica no te está atacando. Está cuestionando una situación, está cuestionando un argumento, está cuestionando un criterio. No necesariamente tiene que ver con la persona o con quien está detrás del argumento. Es, eh, el, la crítica es sobre lo que se puede mejorar, sobre lo que se puede hacer. Y, y en este caso, pues, eh, dentro del ámbito fiscal, pues, tomar directrices, ya lo decía también Quique, no hay muchas personas que toman criterios a partir de nuestros comentarios, a partir de nuestra percepción. Sin embargo, no tenemos la verdad absoluta y tenemos que estar totalmente abiertos, a aceptar cualquier tipo de crítica, porque, pues, ya lo dice el viejo y conocido refrán, nadie es monedita de oro, ¿no? Entonces, por lo tanto, pues cualquiera puede disentir respecto del tema que estemos compartiendo hasta entre nosotros, ¿no? Y no por ello ya hay una cuestión de conflicto, no, claro. sino también es parte de demostrar hacia afuera que estamos también dispuestos a aceptar ese, en ese sentido las críticas, ¿no? Así claro. que, sin problema, un gustazo estar compartiendo y ahí les dejamos de tarea ese artículo que señala el maestro Martínez, el último párrafo del 113G, si es estrictamente indispensable, tendría que ser pagado con cheque nominativo, tarjeta de crédito, transferencia electrónica de fondos, o vendrá una regla miscelánea o un anteproyecto para que nos diga que efectivamente así tiene que ser. Y entonces ahí la pregunta será, ¿se estará cuestionando el objeto, el sujeto, la base, la tasa o la tarifa, o es algo totalmente independiente que la autoridad sí podría regular. Entonces, les dejamos esa taradita para que lo analicen, para que lo revisen, para que lo chequen, para que lo reflexionen. No tengan la respuesta de manera inmediata, sino ponerlos también a pensar. Muchísimas gracias, un gusto estar compartido con ustedes, y nos vemos en la próxima. Ah, ahí está el comentario de Efraín, viejo y conocido, yo dije Pepe Soto, no, pero no se refería a él. Adelante, Enrique. <risa> bueno, pues nada más, creo que el, en ese sentido, lo que acaba de decir Efraín es muy claro. Muchos de nosotros tenemos nuestra perspectiva, perspectiva que afortunadamente es una perspectiva práctica. Hemos aprendido a, de las leyes, pero hemos aprendido también del camino. Dice una canción que me encanta, caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Evidentemente los cuatro, los cinco que estamos aquí cuando llega el maestro Pepe, tenemos camino recorrido. Sabemos y hemos experimentado muchas situaciones que van más allá de lo que dice el propio artículo, el propio reglamento, lo que dice la propia miscelánea. Y a veces ese punto adicional del sentido práctico de lo que hacemos en el día a día es la diferencia entre aprenderte el artículo y ver el sentido práctico y las broncas que son implementarlo en una empresa. Gracias a todos por confiar en Rompiendo Paradigmas. Gracias por confiar en lo que decimos. Y creo que sí es bueno ratificar lo que decimos, lo que afirmamos está totalmente abierto a debate en cualquier momento podría alguien decirnos no coincide en lo que dices por esto y lo platicamos, creo que parte del programa de rompiendo paradigmas se ha destacado por eso, por aceptar críticas, pero por también hacerlas por ver cosas buenas y también ver las cosas malas y siempre estar abierto a eso, a decir lo que otros tal vez nos atreven a decir gracias, hasta la próxima bueno pues por parte fue todo el astronauta hasta aquí hasta aquí, llegó por el día de hoy y vamos en el próximo capítulo Rompiendo Paradigmas, eh, producción, me dijo que tenía eh, nada más para poner los, los ganadores, ahí me los pone de favor, ya nada más para salida, ¿no? Y muchas gracias, Pepe Soto dijo, ¿quién? Es que amigo, dijeron viejo y conocido, dije, se refieren a ti, pero no, ya me, ya me dijo bien Efraín que es un refrán, no, no es tu persona este, muchísimas gracias por haber estado y producción, si me pones a los ganadores nada más para despedirnos felicitaciones a Lucy Yáñez, a Molinar Luis Manuel, y Molinar Luis Manuel obviamente que se ganó tanto el, este, bueno pues eh, todos estos regalos, hasta la próxima nos vemos